Estamos llegando a un lugar, queremos comer algo. Queremos sí, ya comer. Tenemos hambre, pero... Ahí tenemos hambre, pero no sabemos cómo estar jale. Acompáñenos. Queremos. Vamos a ver. Ah, es como buffet. Este nos gustó. Uh -huh. Sí, aquí queremos. Ah, compras. Vamos a ver, donde, a donde fueras, haz lo que vieres. Pasas aquí y aquí te cobran. Agarras tu charola. Ajá. la charola Ajá. y te. Ajá. Super, ¿no? Sí aquí es el bueno ya vieron vamos los invitamos a nuestra experiencia de comida agarra su charola esta es charola de la maris de charola y vamos a empezar Ah, está interesante esto me gustó empezamos de allá para acá Frijoles, todo es vasto aquí, ¿eh? Sí, ok. Aquí, frijoles, frijoles, charros. Frijoles. Esos no sabemos qué son, no sabemos que son los caramones. A Mari le gustan estos camarones para pelar. Queso panela, queso panela, este, con, con no sé qué. estas son algo que... Eh, Cueritos, sí. Pujeritos. Más camarones. Brócolis. Ah, estas. Cangrejo. Este es más cangrejo pero empanizado. Arrocito. Ay, ese arroz rojiza que tiene adentro. ¿Ese chiquito? ¿Lo intentamos? Sí, chiquito. ¿Y unos de estos? Eso este de ahí es el equivalente a los cocos. Traen su popote y traen su agua ahí. Son como los cocos de Acapulco. Es el equivalente. ¿Verdad Mari? Sí. ¿No cerebritos? No, yo no quiero uh, líquidos. Yo quiero un lacito, me así. Yo creo que de aquel lado, no los hemos visto. Sí. Unas salitas. Pero nada más es como una parte de la área. ¡Cofuro! Sí. Unos mazorcas. Son salchichas. Ah, esas. Sí, ¿no? ¿O no? no? A ver, vamos a ver más adelante, si no regreso por esas. Aquí. No sabemos qué son. Ay, ay, ay, ay, ay. En un bambú. Ay, casi se me cae. Ah, esos me gustan. Mm, ¡Qué rico! Pues agarrar unos de estos. más cosas? ¿Cómo? ¿Tienes más cosas? No, pues con esto. ¿Qué no? Bueno, yo, yo nada más con picotear está bien. No Esta nada más es un tentempié. No te El arrocito, pero. ¿Eh? Yo ya estoy con este. Ah, mira una de estas. Dale, dale, dale, dale, Una de estas, ¿no? Para los dos que eh, compartimos. De De ramen. De ese, de ramen. Aquí. ¿Puedes agarrar una? ¿Compartimos algo? Me déme. Sí, así ya. Es ya con esto, ¿no? ¿Ahí hay caja también? Sí, pero ahí no lo gente. Sí. ¿Y las bebidas? Ah, están afuera ahí. De lo que pagó Maris fueron 51, que son como 100 pesitos. Vamos a ver a mí, a ver cómo me va. Como pueden ver, agarramos puras cosas. Que hay. Sí, sí tengo uno. De hecho, bien. Y el agua no un agua, ¿no? Tienes Ah, sí, yo traigo. Una cora, ¿no? Cora. una pepsi oh, no, five. Five. ahí son 5 aquí son 56 50 y 5 ay 55 y ya le estoy agarrando la onda a las moneditas 56 y 5 5 allá ay. ¿Dónde, señor? Allá, mira. Allá, allá, ¿dónde está la señora? Mari. Ahí están los palillos, creo, ¿no? servilletas, night, ¿no? Okay, ahora buscamos un lugar. Sí. Aquí o allá, mira. Mira esas, esas de ahí están más más fashionistas. Y este fue el video de la comida: arroz, unos dumplings de no sé qué, unas de estas bolitas de no sé qué, de no sé qué. Bueno, más o menos nos gastamos como 200 pesos. 200 pesos de todo esto. Pero bueno, aquí es un lugar muy turístico, pero sí es algo muy de aquí que se nos hizo bastante interesante. Adiós. Lo que pedimos, conseñas y como pudimos. Bueno, el té nos lo dieron, Esa, son diferentes tipos de té, son tres diferentes, hay uno que es como té negro, un...